¿Alguien le No No, ver, a ver, a ver, a perdón, perdón, perdón. ¿Qué? acariciando. ¡Hola! Yo soy Valen. Yo soy Sofi. ¿Hoy oh, qué tenemos, mi amor? Hoy tenemos. Valen y Sofi investigan. Y por supuesto, no podía faltar que te suscribas al canal, que prendas la campanita, que si podés, si te interesa, denle like. Me encantaría llegar a 10.000 likes este video. Me encantaría, sería espectacular. Viste un deseo todo. muy grande. Viste por todo. Bueno, vamos a intentarlo. Me gusta. Cada sí. personita que lo ve, ¡pim! deje su like. Por sí. favor. Y su comentario, ya que estamos, sí. porque sumo un montón, sí, ayuda sí, muchísimo. También sí. te puedes hacer miembro miembro del canal. Sí. El contenido va a seguir siendo siempre gratuito, pero ayuda un montón. Así que si estás desde tu... Android lo puedes hacer desde el teléfono el iPhone no te lo permite, así que tenés que ir a la computadora pero bueno, bienvenida, unirse si querés, ping, ping, y si no siempre ayuda a todo, comentario like, compartan, nos sirve muchísimo y prendan las notificaciones del celu para que les llegue cada vez que nosotros subimos un video, que es un montón, la verdad es que subimos muchos videos por sí. semana y está sí. buenísimo, así que no se los pueden perder. pero bueno, eh, acá lo importante es que yo estoy buscando dentro de mis archivos, pero un segundo que busco acá, mis archivos que están bien asegurados, y <risa> Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en la Lesbo Base de la lesbo base Y como buena investigaviana, cambié mis marcos de anteojos. Porque huí Fue cambiando. por todo, fue por todo. Aunque parezca Harry Potter. Perfecto. Acá. ¿A quién tenemos hoy? Tenemos hoy una pareja de actrices que hemos reaccionado y te vamos a dejar acá para que vayas a ver la reacción que tuvimos de unas escenas que. Oh my god! Prendieron fuego la cámara, oh, el, el, el teléfono, todo, prendieron fuego todo, todo, todo, todo. Estas dos prenden fuego. Juego todo y nos pido muchísimo que investiguemos a Dom cat Dominic y Cat muy bien que ¿Qué son de la crisis? serie Watch a Snake arranquemos, ya me puse ¿dónde están tus binoculares? ah no, ah. Hoy, tengo, hoy tengo adminículo nuevo que es esto así que bueno, vas a no ver, presento mis hacerla. binoculares perfecto, vale, oh, vale, no, vale. Mirá lo que parezco me encanta. <risa> bueno, no, no me estaría gustando pero... Ahí está, un poco, un poco más, no, cada vez peor, no importa Bueno, vamos a ponerte un pedacito para que después vos continúes viéndola Te vuelvo a poner acá, para que vayas a verla Ese nace después del de color azul, ¿no? como era la, la de él Increíble A ver más? Nada más nada, que decir nada. Hay mucho, hay nada. mucho Decir. Hay mucho material en ese video sí, Así sí, que sí, ahora sí, vamos sí. a ver su relación En la vida real y vamos a estar investigando A ver si esta nos piden En investiga, investiga. Domcat, Domcat, ¿es real? Domcat, ¿es real? No sé Vamos no a sé. No sabemos, no sabemos. vamos a ver hoy Que tenemos vamos, todo el material Claro, vamos a empezar a recopilar todo el material Y o antes o en el medio, o al final te vamos a estar diciendo Si sí nos parece real, que es real o, o no es real. real Empecemos desde la lesbobase Tenemos los dos monitores para que sepas muy bien Allí en dos monitores para que no Nos perdamos de absolutamente nada ¿Qué? Really uh, o sea, se ganó un premio y la está, y le está invitando a subir, básicamente. ¿Quiere compartir su premio? O sea, Ok, listo. Es muy claro esto. Ya arrancamos. Eh, lo no, que igual... sí... Debo decir algo. Como fui yo la que recopiló la información, debo decir, hay algo que es muy notable. Que quiero ver si ustedes lo descubren durante varios videos y entrevistas y premios que ellas tienen. Que hay un objeto, un adminículo que aparece permanentemente. A ver si ustedes saben cuál es. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué le dijo? Vení, trae. Mira cómo me sonríe. Está. Mucha, mucha miradita. Y la invita a subir, o sea. Mira, ¿ya viste esta expresión? Tipo, mm... sí. Esa expresión es como cita mía. Subí, mi amor. No la dejo sola. No. Está muy bien. No la, No la pintó. Podría haberla pintada y no la pintó. ¿No la dejó? No. No. Ah, um... Me tocó la espalda. Me tocó la espalda con banderas LGBT frente a ellas. O sea, no sé dónde le hicieron esto, pero son banderas LGBT. Solo decir LGBT queer. No ama. cualquier actriz hetero se somete a una entrevista con bandera LGBT a adelante. A ver, igual que nos comenten porque alguien me había dicho en algún momento que ellas se consideraban queer las dos. Si es así, comenten abajo porque no lo tenemos claro. Y todo. para las personas que no sabemos qué es queer, todo lo que no sea hetero. hermoso Soy queer. Yo también. ¿Algo para acotar? Nada. Perfecto. ¿Qué están hablando? Están hablando? ¿O sea, hablando ya con un nivel como que parece una pareja que vive junta, que sí. discute. Están como hablando como con mucha confianza. Tienen un nivel de convivencia importante, digamos. Total, total, total, ¿No? total. Le tocó la mano. Mirá, le tocó la mano así como. Estoy demasiado de acuerdo. <rires noise> ¿Alguien Perdón, perdón, okay. perdón. Le sigue acariciando con el dedito la mano todo este tiempo. Ese dedito es sugestivo. Eso no, eso no es un dedito amistoso. Ese dedito no es amistoso, fíjate. Igual debo decir que he fallado porque está bastante pixelado y no me da detalle. Mirá, no fallaste, no fallaste para nada. Mirá el dedito. Voy a, no, a revolverlo. Mirá, mirá, a mirá a el dedito. No falles. Fallaste no, no, no. como el seguito. Mira, ese dedo ¿Qué le dijo? ¿Qué le gritó el no público? No sé, pero el problema no, que es que. vos, Vos que entendés muy bien inglés no, no, no ¿Qué le gritó? Va, a de ver. vuelta, va eh, atención, te subo el volumen No, no, no. no, no tengo idea de lo que le dijo okay, no, Ch*** no, no, no, no, no, a... madre Bien. No, pero a mí lo más fuerte de esto es tipo todo el tiempo con el dedito sobre su mano, importantísimo. ¿Estás lista? Uh -huh. Bueno, ya por empezar, desde dónde estamos frisadas. ¿Cómo la mira? Le mira a la boca. Mirá. Si yo te tiro la perpendicular de siempre, mirame, mirame la flechita. Yo te tiro la perpendicular. Va acá, mi amor, para ver. No, no, mira, mira, mira. No, no, no, no, no va a sus ojos. Bueno, lo importante era si va la boca. Si va la boca, era directo. The sí. uh, sí. Perdón, no la para de comer con la mirada. Esto lo tengo que decir. sí que tiene hambre. Tiene, no sé si hambre, capaz. Hambre de ella. Hambre, capaz no sé. Capaz ya no tiene. Por ahora cinco, no sé qué decir, eh. Yo Por tampoco. ahora veo complicidad dos, de dos con pinches eh, actrices que se conocen mucho. Total. Think, Um, le miro la boca, le bajo los ojos. Mira, cambió la perpendicular, cambió la perpendicular. Mira, te voy para atrás. Mira, mira, mira, mira. Uh, sí, bajó bueno, la mirada. Ser, Ahora ser. sí la está mirando. Ser, puede ser, puede la recorrió con los ojos. Sí, sí, sí, sí es verdad. Mira, um, I think she's confused and embarrassed, but also really, really scared, and the sorting of that out. Demasiado enamorada. Te puedo decir, no para de mirarla, o sea, no para ¿Qué? de mirarla y la mí. Mi... Y le mira la boca. Le mira la boca. Bueno, está en francés, lo cual era en francés, yo no me di cuenta. Está en francés, okay. lo dejé para nuestras públicos francesas que están por aquí en el canal, sí. así que en honor a ellas dejé este pedacito en francés. No tengo la más que están no, diciendo, eh, pero no se necesita. Eh, el idioma no es una barrera para el lenguaje del amor. Total así que, que se no, también como la mira. Lo exact, importante es cómo la mira. Exactamente. <risa> está haciendo un baile el baile creo que es el de el que vimos en en Way Hot me parece uh -huh. en, o sea, en, está haciendo un rival en, en Waynana sí se mueve baila chiquita. baila se para mueve, mí eh, chiquita. decime si vos sabes si era cheerleader o bailarina algo de secundario cuando iba al high school eso. sigue sigue mostrándolo vamos Pero acá lo importante es lo que va a venir. Ok. No. <risa> Directo a los brazos de ella. Eso Directo. grita, eso grita torta por doquier. Ay, no, no, para, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta. Una cosa es un abrazo y otra cosa es un abrazo con agárrame de la cabeza. La agarró de la cabeza, viste y la... Es la diferencia. Esto es protección. Es protección, ¿sí o no? no. Sí. ¡Para! Estoy investigando. <risa> Casi tiro toda la mierda. ¡Para! No me distraigas. Perdón, perdón, perdón, tenés razón. Perdón, se clavo. perdón tenés razón. Vamos. Bueno, muy orgullosa. La está agarrando como es mía y estoy orgullosa de sus movimientos. Atención, porque acá se pudre todo. A ver, acá creo que yo ya te voy a gritar que, que está ¿Qué pasando. ¿Qué vas a gritar? A ver, no la la sé. Lee. Qué lindas que son, por Dios. No es un reaccionando, es una investigación. Es investigación. razón. Pero para, esa mano, esa mano alrededor, tipo muy cercana al, al, al monte de Venus. Me gustan. Me sorry, Kat. <in> <laughs> <p> <the laughs> <p> <laughs> Okay, el adminículo que les dije apareció ya sistemáticamente, Vos ya sabes cuál es el adminículo? Sí, sí, Okay, sí. listo. Se sirve el agua? Una gemma. ¿Cuál en su casa? Me encanta. Me encanta. Y la otra encima la... se siguen las jodas son cómplices se llevan bien se nota eso se... pero se cae de Maduro además no pueden haber hecho una escena con la química con la que hicieron esa escena poniendo o sea haciendo las cosas que hicieron si no tienen química eso está clarísimo ahora estamos viendo algo más profundo ¿Quién es el preguntan quién es el flirt como la que la que es más flirtera. flirt ¿Tienes? El adminículo sigue apareciendo. No entendiste nada. Sí, todo entendí. Ah, we make out a lot. No sé si. Por ahora amiguitas, si no, no escucho todo, igual no escucho nada muy. A ver, me están confundiendo, estoy cada vez más confundida. No nadie dijo que iba a ser fácil. Esto. Nadie. Esto. nadie dijo que el inventario no iba a ser fácil. No, no. Puede ser inconclusa la, la, no la ser conclusión. Inconcluso. No, no me van con las, las inconclusas. <risa> <risa> We make out a lot. Nos besamos mucho. Bueno, pero puede ser también en la serie. <risa> Yo estoy confundida. Sí, yo también. Cuando esto nadie, es cuando backstage. nadie, las, para, esto es muy importante. Pues sí. cuando nadie las está filmando, cuando no saben que la gente las está viendo. Y la única abrazo. que se dio cuenta es la señora de acá de backstage que está sí. mirando la situación. Mira cómo miró la cámara. Se dio cuenta. Se están mirando las bocas, eh. mm. la está protegiendo. <risa> Miren agarra, agarra la me agarra, le agarra, párate. No, no me voy a parar. Párate bueno, vos que te muestro. Mira, agarra como acá, agarrar acá a alguien es Men... como algo, ¿no? Ah, agarrar acá a alguien hace toda la diferencia. <risa> ¡Para! No me distraigas. Mira cómo se miran, Increíble. por favor. Increíble. No, no, increíble cómo se mira. Se la está morfando, se la come con la mirada. ¿Vos viste cómo no, la mira? Increíble, amo. Bueno, no más de lo mismo, no más no de lo de mismo. Mirarla, no no para, para de mirarla, no. no, para, para, de de mirarla, de mirarla. no para de mirarla, para de mirarla. le devuelve esa mirada, mira ahí, ahí, ahí mira eso. Mira cómo la mira. Como orgullosa la mirada. Enamorada sí. para mí puede ser. Estoy confundida. Ok, para mí después de esta última foto que la estoy volviendo a mirar, para mí puede ser. Es muy, muy, muy, muy, muy probable. Yo estoy en discusión por primera vez. Estoy totalmente en desacuerdo con vos. No lo sé. Para mí es algo de, lo, algo de los personajes y no de las actrices. Para mí puede ser que esté A mí como que me estoy da confundida. la sensación Me gustaría de que quizás hacer una segunda investigación de Total, esto. Muy Así sí. que si podés colaborar con más videos, déjanos. Sí. Sí. Si tenés más videos, entonces nos los mandás, comentanos acá abajo si tenés más videos, comentanos qué es lo que pensás. Team Valentín, Team Sofi, realmente yo sí creo que hubo algo. Estoy y confundida, necesito simplemente más Después de esta foto, además, porque creo realmente que nadie, nadie, nadie puede hacer. Bueno, no sé, que nadie no, puede no, hacer no, esa no. escena con tanta sí química. Puede. No lo sé, para mí no, para mí hay demasiada química. Yo Como creo que, que sí se No puede. sé, bueno, no sé. ¿Vos qué pensás? Yo ya te dije. bueno, que investigadme pienso. a mí, vení, vení.